Vale, 5 ¡Uh! Tengo, tengo posibilidades de curación. Yo también. Estoy no sé bien, Certaña. Ah, oh, pero yo encontré el cofre. Uh -huh. Uh -huh. Hola chicos, estamos en eh, Descubriendo Cofres, parte 2 con Glassy Gamer En la parte anterior, o sea, o capítulo anterior, no sé cómo coño En el episodio anterior, en, en el episodio anterior ¿El episodio? encontramos la, que sería la caña, la poción de salto, los eh, pantalones de diamantes, espada de diamante y espada con charnés Y ahora me está comentando Glassy que ha visto, bueno Classy va desnudo de Sí, eh, es mejor así, eh Es mejor en pelotas, sí Ha encontrado no, tengo... la de pociones de curación Así que vamos a intentar, cuidado que uh. te pegan <risas> Me dices que está en el desierto, ¿no? ¿En, sí, qué, sí. ¿en qué parte Mira, exactamente? Está eh... Creo que, creo que te acabo de ver ¡Uy! ¡Oh, un cofre! ¡Oh, curación! Sí. Vale, ya está <risas> ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! no no no no. Era yo y te estaba pegando con la mano, por Dios <risas> ¿Por qué te tiraste al vacío? <ríe> ¡Me ha cojado mucho! Y bueno, habrán pasado ya 10 días desde la que subimos la parte 1 Para nosotros han pasado... minuto y medio <ríe> Pero pensad que la edición cuesta mucho, ¿vale? Yo voy desnudo, a mí ya me, ya me da igual todo, ¿sabes? <ríe> Se sacrifica pero por el equipo Oye, simple. pero aquí hay pociones de curación de Splash Y los que he encontrado yo son de poti o sea, debe ver. Uh -oh. O sea, que hay eh, tiene que haber desplash por alguna parte. toma Mira, mira, allá, allá, allá donde están todos ellos, hay un cofre. Toma. Del otro lado del árbol. Tienes que ir rápidamente. Eh, ahí pero mira, del otro cofre. lado. Ay cógelo el cofre! ¡El cofre! ¡Pero coge pero, el cofre y empujo, lárgate! ¡Pero dale <ríe> <ríe> <Cógelo>. <ríe> <No>. <ríe> Uf, salta, salta! salta pero, ¿Pero qué tal hubieras cogido el cofre y te hubieras larga? Ostras, hay alguien, ahí, ahí, ahí a, hacia acá coge, coge los cofres, coge los, coge los cofres No, no Ese vayas a hacer lo mismo, la, eh hombre, que te... No se cae, no se cae, no se cae Es, es hacker, es hacker, es hacker Los dos son hackers los dos son hacker, ¿viste, viste, viste? ¿Pero por qué no coges los cofres? si Hubieras cogido los cofres, eh Quería tirarlo Ok, ¿dónde estás? No, se intentaría otra vez a, a los dos. Son dos cofres, en serio. Sí. Hubiera, hubiéramos desbloqueado otras dos cosas, pero no, ¿cierto? Ven. Tenías que pedir. Uh, viene uno desde por allá. Corre. Rápido, ve, ve, ve, rápido, ve, rápido, ve, rápido, que viene uno. No, hay dos están cofres. Están aquí ¿sí? escondidos. Ahí, ahí viene. Acá hay un cofre y acá está el otro. Ya, pero está viniendo este. Cuidado. Cógelo, cógelo, rápido, cógelo, rápido. Yo lo distraigo, yo lo distraigo. No, me pega, me pega, me pega, <ríe> me, mata, me mata, me mata. ¡Uf! Dios, se poco. Me Oye, ¿que en serio puedo tirar a alguien con estos pantalones? Sí. Toma, una pechera también ¿no? para, para que caiga bien que, que no se haga pupa ¿Seguimos teniendo los cinco... ...logros? No hemos pasado porque Marco Polo no quiere Yo yo sí que quiero ¡No! ¡No, no, no me caí! ¡Me vi! ¡No, no, no! ¡No porque no, no, no, no quiero, caigo! Uh, ¡Tengo el cobre, tengo el cobre, tengo el cobre! ¡Al igual! ¡Son pasiones de salto! Son pociones de salto. ¿En serio? Cada episodio encontrando un nuevo cofre. Mm. Pero... Oh, eso sería muy lamentable. Y ahí están. Le ya estamos con las flechitas, Más con la madre. ¿Algún día se le van a acabar tranquilo? No, porque tienen encanto de infinidad. ¡No! ¡Que ahí que vienen! ¡Uf! ¡Uf! ¿Te mataron? No, he saltado y no sé cómo es, he pegado ese salto. Esto, esto parece como documental, eh. Y eh. Están distraídos. Clase salvaje mientras... se acerca a su cofre. <risa> vale. Aquí. Entra, entra. Acá, acá, acá, pero ¿para dónde vas? Está acá. Es que no encuentro la puerta. Vale, yo los distraigo mientras que tú subes y.. Ok. Tú, hay un, hay una ya, hay una allá, eh. Cuidado, cuidado con la lava, con no, la lava. ¿Por qué? Lo <risa> <risa> parece es que le digo. <risa> ¿Pero por qué? Entra, entra rápido entra rápido entra rápido entrando, pero la lava me la... enfrenta Tienes, hacer... Tienes que hacer parkour ¿Qué? ¿No me deja la lava? No, ¿por qué? Tú ando tú ando que yo estoy acá defendiendo Tú sigue, tú sigue Oh Dios, qué épico <risa> ¡Pero sube! ¡No puedo! <risa> ¿Ya, ¿Ya lo mataste? Sí, ya <risa> ¿En serio? <risa> sí No, no, no, está acá, está acá, bien, bien Acá, ¿dónde? ¡Ah! Ve con mucho taran, que va no las que no se tan, tan, tan, están tan, botas! ¡Ahí están las botas! Pero ¡Vamos! ¡Estoy tan, tan, tan, tan, tan, tan, deberíamos seguir buscando, ya te tiraste Ya estoy aquí ¡Ah! Había una... ¿Glassy? <risas> <risas> ¿Glassy? <risas> no, no me lo puedo tomar. <risas> Y huye, y es que huye, encima. Lo, lo peor es que yo me lo creéis yo, yo super confío en el plan. Voy por el buen camino. Mira, al menos conseguiste el logro. Que no alegas. Uy. Wey. Al menos te enseñé cómo hacer parte. ¡Ostras! ¡Speed! Uh, ¡Otro cofre! ¡Otro cofre! ¡Manzanas! ¡Lloro! ¡Manzanas! ¡Lloro! ¡Manzanas! ¡Lloro! oro! A ver, señor Brown. Ah, que no es Brown. que es el mago Wey. de Crash of Clines? <risa> ah, ¿verdad? Tienes que Royale, eh. Eso. Hmm. Que es rollado. Deberíamos hacer una... Mm, mm. Para pa que me aparezca ah. también. Que si sí te doy llegar a las manzanas y no me quieren dejar, eh. Gracias. No, te mató! tú. <risa> no, no las vio. No, ahí viene uno. ¡Oh, le vi el cofre! vi el cofre! <risa> Estaba debajo del árbol, ¿sí lo viste? ¡Sí, lo vi! Vamos a ir por la parte de allá, a ver si podemos llegar por acá Que creo que es más factible llegar por acá ¡Ay! Me encanta ver cómo ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Salta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se pierde el cofre! ¡Salta! Pero... ¡Salta! ¡Salta! de detrás! detrás! ¡Me manzanas! Vale, tenemos ¿Pues las decir? manzanas Y ahora no, vamos a desbloquear el pataca porque... ¡Hemos ido con vida! ¡Wow! ¡Botín! ¡Otín! Tengo arco de infinidad. Tengo de todo. ¿Qué? ¡Wow! Estoy full diamante. ¿Pero dónde? Acá que dejaron todas las cosas tiradas para escoger. Ah, <risa> <risa> Yo lo pensaba que lo decías en serio. Un cofre. A ver. <risa> no. No, no, no. Facebook, no. Que te tiro con las pantacas, ¿eh? Toma. Peto de diamante, peto de diamante. Eh, estás ahí contando todo y no eres de cámara, ¿cómo? <risa> ¿Ah? Te saldríamos productivo a grabar todo final. De hecho, en la cima de la montaña, te voy a esperar ahí. Voy, voy a hacer el Rey León. Yo estoy yo en Día. Me, me coge muy bien. Acá estoy, acá estoy. ¡No! ¡No! Yo estaba ahí, tú lo viste. Pero te dije, ¿dónde estás? Cayendo. El cofre está lleno ya. De cosas es que no uso. ¡Vamos! ¡Vamos! Me quedé súper quieto ahí. Uy. ¡No! ¡Súper allá! ¡Vamos! Vamos, vamos, ven por acá. Ya casi llegamos. ¡Fua! ¡Wow! ¡Guíame ese 6! ¡No! <risa> Pero ¿por qué no sabes, ¿Pero por qué no corres. Acá, comiendo un montón veo. de pociones de velocidad. ¿Qué? Me, me, ¿Espera que me estoy emborrachando acá un poco? ¿Te, te la estás bebiendo de 4 en 4? Grampi, este no es el Ese es detrás tuyo, eh. Ah, no. <risa> <risa> <risa> <risa> es que también tenía casco de cuero Me he me par parado, me he es... girado y he sido un... No hay nadie Voy a matarlo, ¿vale? Sé que puedo conseguir... Te acabas de caer, ¿cierto? Me, me han pegado una bofetada. Yo te esperaré? Estoy ¿Ven? llegando, estoy llegando ¡Un milagro! Casi... ¿Viene alguien detrás? ¡No, no, no! ¡No! ¡Sigue, <risa> <risa> sí, sigue, sí, sigue! Sí, ¡Que eso toque! ¡Que eso toque! ¡Ada, da, da! ¡Ada, da, ¡Un toque! ¡Un toque tiene 10 corazones! ¡Me mató! ¡No, <risa> Pero que estoy mortal. O sea, por favor, ¿cómo confías en mí? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vas a confiar en mí? De la misma forma que tú confiaste en mí cuando te dije que tenías que hacer el parkour en el Nether. ¡Oh! ¡Oh! A ver, con cuidado. Llegas. Llegué. Momento de pico. Momento de ¡Oh, pico. Ya le voy a matar aquí. ¿No vas a subir o qué? No puedo subirlo Vale Y ahora Las pantacas